momento de revisar el panorama deportivo. Y está con nosotros Shami. Bueno, yo esperaba tenerlo a don Juan Pastén, parece que va a tener algunos días de retraso. Xami, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milton? Buenos días, es un placer estar contigo y toda la gente que nos sigue. ¿Has hecho ese seguimiento exhaustivo al partido de ayer? Sí, sí, desde principio a fin, ¿ah? De principio a fin. ¿eh? Principio a fin. La pregunta es, ¿la señora Bárbara Streiser ¿no? no será entrenadora de fútbol porque... Bolívar necesita entrenador. No, no creo que le haga, porque has visto multifacética la señora, sí, ¿no? Sí, sí, tiene. Cantante, productora, directora, actriz, compositora y directora técnica. Uh, espectacular, ¿no? Inmediatamente para ser presentada en Bolívar, porque ayer Bolívar perdió frente a Wilstermann. otra vez le gana a Bilsterman. Recordemos que en el, en, la otra, en el otro torneo que es la Copa, Milton... Eh, Bilsterman le ganó en Cochabamba, te debes acordar. En el primero? seriado, ¿no? Sí, en el seriado, sí. 3-1. Ayer les repitió la dosis, pero en el estadio Hernando Siles, 3-1. Seis goles le han cajado difícil. ya. Realmente era difícil, ¿no? De eh, prever eso. Y claro, hubo una apuesta, tú me decías. Sí. Ahora, ¿dónde estará Juan? <risa> la pregunta. Y le cu te cuento que desde temprano nos han enviado mensajes ya a la línea del WhatsApp eh, preguntando por don Juan Pastén. Yo creo que aparece que la noche a Max. No sé, ¿ah? yo la verdad quiero estar exento de esta apuesta. Bueno, lo, lo hice desde un principio, ¿ah? porque me estaban por incluir el día viernes fue o el jueves. Creo que fue el jueves o el viernes cuando surgió la apuesta. Yo dije, no, con Beñado San José, pues no hay caso sí, de Sí, me has contado, mejor claro. no, claro. ¿Y quien sí se animó a apostar ha sido? Juan, ¿no? Juan con? Con Yucra, que dijeron, Yucra. bueno, ya. Eh, incluso Yucra le dijo no. No quiero que usted se rape el cabello porque, no, eso sería mucho. Yeah. Y Juan fue. ¿Insistió? Y fue, no. Fue, fue por el cabello y ahora pues tendrá que... Mándenos sus mensajes, por favor, <risa> a la línea del WhatsApp, sí. el 72867. ¿Usted cree que don Juan Pastén, el director del de Mejor de los Deportivos, el número uno de los deportivos, va a cumplir la apuesta? <risa> Claro, Ahí el video, hermano. a ver, a podemos ver. revisar el momento de la apuesta, porfa Claro, claro, vamos con ello Es más, Juan, es más Para que vea eh, lo seguro que estoy Quiero apostar con usted Y con usted, mi querido Shami con los dos. Ah, color, color. Aceptan o no aceptan Dos por uno, de una yo no me corro, así de fácil, no sé si ustedes se van o sea, a. Ya, vos querés hacer un no trío entonces, ¿eh? Yeah. <risa> <risa> pero ¿qué querés Galleta. apostar? A ver, di, ya decirlo, no hay problema. A ver, ¿qué querés apostar? Ya, con usted, con usted, Juan, cabellera, otra vez, al y <risa> ahorita le, eh, eh, le pido algo a usted, y con Xami, una ceja. No, no, ¿por vida? qué? ¿Por qué no? Si va a apostar cabellera, todos con cabellera, no hay problema. Oh, eh, bueno, está bien, ya está bien, cabellera eh, contra cabellera, si usted quiere. No, pero usted no está allá, no, Juan. No, pues, Xavi yo creo que sí. Usted, es que, A ver, Xavi, ¿va a apostar por la cabellera o no va a apostar la cabellera? Juan, yo ¿no? apuesto a la cabellera, así de cajón. Yo me... Ah, ahí está, yo me... Si pierde, un hermano. ¿Usted, bien? ¿Usted, Xavi? A ver, Juan, no yo creo mamando. que la gente también se debe acordar que la última vez que perdí, fui claro y dije: mientras Beñal San José sea entrenador de Bolívar, no voy a ir uh, a las puertas. Uh, eh, ¿Sí? ¿Sí? se está corriendo? No, no, no. Sí, me corro por culpa del DT de Bolívar. Ustedes saben que yo no suelo ser así, pero es que con el señor Beñal San José me nunca muero. se sabe, y ahora no quiero correr el riesgo. Le, le soy eh, sincero, Yucra. Así que. Están claro, apareciendo los. ¿Cómo se llama el perrito ese que arruga? Sharpe, estoy haciendo un gran Sharpe así. así que, pero Juan sí va a aceptar, porque, porque eso es lo que sabemos todos. No, yo acepto, ok, vamos caballero, no hay problema No, no, caballero no la quiero tocar, no, porque le va a quitar ese, el sexafil que tiene usted, ¿no? ¿Qué, ¿Sabe qué le quiero sacar a, a, a, a, no sé, si acepto, no, una tabla no, La tabla es muy cara, la cabellera no me cuesta nada <risa> Pero usted supuestamente está seguro que el Bolívar nos va a dar una tunda, Pues bueno, usted la va a ganar. Cuando... Caballera contra caballera, entonces, ¿eh? Listo. Pero... Caballera contra caballera. Agilte, agilte. no, bien, no es caballero contra caballero. Yeah. Y ahí está, ¿qué le parece? Mira, y estas fotografías ya nos han enviado a las redes sociales. Se ve más joven, ¿ah? ¿eh? Se ve más joven, ¿no? Y ¿sabes qué? Hay un cierto parecido, yo creo que lo van a fichar. ¿Tú, tú ¿le, ¿Le hayas parecido a algún futbolista? Parece Riquelme, ¿no? Ah, a ver, por favor, tenemos wow. la fotografía. Riquelme, Riquelme tiene el candadito más, creo, ¿no? Sí. Claro, tiene el candadito, pero... Ahí está la ahí. barba. A ver, wow. pero ahora, a ver... Y no tenemos la de Juan. La de Don Juan Pastén, a ver... Aprovechando la pelada, yo creo que lo pueden convocar fácilmente a... A All Ready para que tengan la dupla de cabeceadores, ¿no? Porque sí. ya han dicho, dos cabezazos en área es gol. Garantizado. ¿No ve? Sí, sí. Imagínese, con esas dos peladas en Always Ready... La, el equipo goleador del claro, campeonato. Claro, equipo goleador. Sí. Ahí está. Mira, ¿qué te parece? <risa> Eso no <risa> Míralo, pues, es parecido. sí Ahora sí no a... ahí está mira te lo presento qué tal ay en el lío que se metió Juan ah ¿eh? en el lío que se ha metido Juan Riquelme Juan Riquelme puede Juan ser Juan Riquelme sí sí sí tiene tiene parecido tiene parecido no a yo no le hallaba con cabello no se le notaba no ya con la pelada es... ay, parecido a Riquelme ¿eh? Y los dos son altos, pueden ir bien por ahí. Bien, bien, ¿no? Un gran juego aéreo en Always Ready. Ahí va, a ver, si y nos ponidos. está viendo don Juan Pastén, si puede mandarnos un mensajito, tal vez. Sí. Nos adelanta algo de lo que va a pasar. Hay ¡Chermano! muchos que creen que va a cumplir o no va a cumplir. A ver, don Juan, lo escuchamos, ¿va a cumplir? hermano ya, hermano. Bueno, ahí está, Juan. Ah, bueno, ay, no sé, bueno. ah, no sé qué a es lo que va a pasar. Dejamos eh, que la gente nos vaya mandando mensajitos y después los revisamos. Revisamos el panorama deportivo. Mientras tanto, vamos con los goles de esta jornada 10 del fútbol boliviano, queridos amigos. La victoria de Nacional Potosí sobre Independiente por la mínima diferencia el pasado viernes en el Estadio Patria de Sucre. así era el ingreso de los equipos al terreno de juego nacional que consigue tres puntos. Importante su segunda victoria tras la, eh, el triunfo en Potosí sobre FC Universitario. Ahí están los dirigidos por el señor Robato, el entrenador argentino. Así inició el compromiso y el único tanto del partido lo va a anotar su goleador. Estamos hablando de Tommy Tobar. Tras esta jugada por la derecha, el centro se anticipa para el cabezazo y es el único tanto del partido. Victoria para los de la Villa Imperial, combinaron muy bien, ¿eh? tocaron el balón, filtrado, centro, Fabia que lo asiste a Tobar y este conecta el cabezazo para vencer a los defensores y al portero Arauz. Y el bailecito de por medio es el 1 a 0, el único gol de este partido. Bien, ¿no? para cabecear, Tobar es, es bueno, aunque a veces es cierto que falla, pero en esta oportunidad sí encontró el acierto de gol. Claro, los colombianos siempre les gusta bailar Eso sí, es, es parte de su naturaleza De su esencia Asimismo, Muy bien, ahí está el primero Y el único, mejor dicho, del partido Podemos ir, señor director Ahora con la victoria De Blooming Remontada, enseñándole a Oriente Petrolero Cómo se le tiene que ganar a Royal Party La presentación del equipo De Roberto Mosquera, el entrenador Que como siempre está ahí eh, Fino, no, con la pilcha con lentes más para darle un poquito más de seriedad al outfit, como dicen ahora. Mira. Esta es la falta, la falta sobre Orfano. Buen primer tiempo de Royal Party Milton. En la segunda parte las cuestiones cambiaron porque a Parry le anularon un gol muy fino, pero adelantado desde el bar y el trazado de las líneas virtuales. Y a partir de ahí se vino la moral abajo. ¿eh? Eh, buen remate de Orfano sí, bueno. para el primero del partido. También va a llegar a través de la vía libre del penal al empate Blooming con el tanto de Rafiña, Otra celebración algo extraña, ¿no? Va saltando como, como conejo, la verdad que no sé. Y ahí el bailecito con sus compañeros Correa, ahí está Kevin Salvatierra. Y Esto no sé si es penal, ¿eh? la verdad que... Yo creo que era más para compensar la anterior jugada, ¿no? Eh, eh, eh, yo creo también lo mismo, Milton. ¿eh? Sí, sí. Y el tanto de Rafinha, el capitán, con un remate cruzado, palo derecho del portero Arauz. Bueno, hay tres goleros Arauz en el fútbol boliviano, por si acaso, los tres son hermanos. Sí. vacas también creo que hay varios, hay ¿no? Hay varios también. Y ahí está besando el escudo, ¿y cómo besa el escudo? No? O sea, besas el escudo, pero cuando no te pagan y no estás al día, pues te haces al lesionado, no entrenas, desapareces. Así son los futbolistas. ¿eh? Puro ¿No show. Sí. Y este es el gol de la victoria. Muy buena carrera de Arismendi para colocar el balón por encima del portero. Una jugada rápida, ¿no? Con el portero iniciando la acción. Buscándolo a Sinisterra, el más rápido de Blooming. La asistencia del jugador. Que lo ve. Uy, mira cómo llega con velocidad. Muy bien, control orientado. Sale el portero por encima del mismo. 2 a 1 para el equipo pascanero. Gran victoria ya lleva dos de forma consecutiva está tratando de salir de la parte baja de la tabla de posiciones, alistamos Guavirá porque Guavirá logró ganar después de la salida del señor Mauricio Soria y el que estaba en el banco de suplente era uno de los futbolistas ¿ah? Echeverría, Santiago Echeverría ahí está, saludándose con Serginho, ah, hola papito, te acuerdas en sermán cuándo nos van a pagar, no sabes le preguntaba y ahí está la gente de Guavirá, hoy lo van a presentar de forma oficial a Miguel Ángel Portugal... ...el ex entrenador de Wilstermann, ex entrenador de Royal Party, ex entrenador de Bolívar, entre otros equipos. Y va a ganar con este único tanto, una jugada también por la derecha. Gran habilitación de Alanis y el cabezazo de Díaz en palomita. Estaba vendado porque se había golpeado con, en un choque fortuito con Amarilla... ...por eso le colocaron la venda a la momia Díaz... ...Ridías marcando el único tanto del partido... ...buena victoria... ...y el que se decía ser campeón... O, ten, ...o tener condiciones para lucharle el título... ...a los grandes del fútbol boliviano... ...pues se ha pinchado de momento... Pues ...se está desinflando... ...¿qué será del eh, presidente de Aurora... ...que de momento no aparece... ...pero el equipo no ha podido ganar fuera de casa hasta el momento... ...perdió con Bolívar... Pierde con, eh, con Guavirá y creo que tiene una derrota más, ya se me fue el dato. Pero en, fuera de Cochabamba no consigue unidades, eso queda claro. ¿eh? Gran victoria. Y el equipo de mejor rendimiento, Milton de Santa Cruz, indiscutiblemente es real. Los Leones Blancos del Pajonal que vencieron a Gran Mamoré por tres goles a uno en el estadio Ramón Tawichi Aguilera. Buena victoria del equipo dirigido por Ávrigo y también las ratas Rodríguez que es el asistente técnico comenzó perdiendo ¿eh? con el tanto de Rodríguez en una jugada a balón detenido ahí está el cabezazo Lemos mandando el centro y el colombiano aprovechando el descuido Danco no mide el tiempo y la distancia no se elevó, no despejó y lo aprovechó el mediocampista central que tiene Gran Mamoré dijo no, no ...tranquilos, yo lo voy a festejar solo... ...no se me acerquen, no me toquen... ...bueno, después ya sí... ...ahí está la fanaticada... ...y que a propósito... ...la hinchada de Gran Mamoré... ...fue agredida después del partido... ...y eso lo vamos a abordar con... Tona, con ...todos los amigos en el programa... ...todo lo que ha pasado y estos incidentes con la barra... ...dicen que, que ha sido la barra de Oriente Petrolero... Los que, ...los que los han agredido... ...este es el tanto del empate... Con una jugada rápida de Jan, el rebote que cae en González, el cabezazo del colombiano. Otro colombiano para marcar el 1 a 1. De forma rápida llegó el tanto del empate para ya ir trabajando la victoria por parte del equipo blanco. Muy buen gol. ¿sí? Jan está teniendo una buena participación y es importantísimo en el medio campo y en la ofensiva de Real Santa Cruz, eso no tiene dudas, y el 2 a 1 llegará en el segundo tiempo, nuevamente González amigos, González que se va a ir lesionado, no lesionado, sino tuvo problemas, unos cólicos nos informaron desde el cuerpo médico de Real Santa Cruz, anota este tanto y ya comienza a sentirse mal, ya no festeja como se esperaba con sus compañeros, empieza a jadear, se pone, se dobla, por así decirlo, y luego cae desplomado al terreno de juego y lo tuvieron que llevar a un nosocome. Y ahí está Jairo Jan marcando el 3 a 1, buena jugada, deja un hombre en el camino esaspe, zona de remate, botín interno, pierna derecha, buena definición del haitiano para el 3 a 1 final. Vamos con Die Strong, señor director, el empate en el estadio Hernando Siles el día sábado, tarde noche en este escenario deportivo, el ingreso de la fanática o de los hinchas, ahí recibiendo e ingresando los jugadores del primer, bonita casaca, esta sí yo creo que es más eh, coqueta que, el, que, que la primera que mostraron en esta temporada, sí. esta es una casaca comer, conmemorativa por el aniversario de Diez Stronges, poca asistencia de público, un equipo que para los hinchas de Diez Stronges dejó buenas sensaciones en Copa Libertadores, más allá de la derrota, el único puntero de la división profesional, y bueno, no más de, de 8 mil, seis espectadores, ¿no? Qué pena en el tema de la asistencia. Qué gran partido de este golero, Milton, estamos hablando de Quiñones, lo mejor de Oriente Petrolero, cómo transmite confianza a sus defensores, cómo evita los goles, no, ahí despejando el cabezazo, sin duda alguna fue un buen partido de Oriente Petrolero que se quitó la mentalidad de Ervin Sánchez, no, porque con Ervin Sánchez metía a los 11 jugadores casi en el área y le daba muchas facilidades al local en el estadio Hernando Siles, no. recordando por ejemplo cómo le ganó el Bolívar el partido a Oriente. Más, posibilidades para Trongues que no podía concretar, no podía rematar y cuando lo hacía, pues estaba ahí la muralla llamada Quiñones, otra vez el portero y en una segunda oportunidad despeja la defensa, más para Diestrongues, es cierto, dominó strongs pero le faltó efectividad. Esta jugada es anulada, Mal. es anulada por el fuera de juego, o fuera de juego. fue fuera de juego, ¿Sí? de Triberio, quien es el que lo habilita y lo asiste, a Junior Arias y el árbitro dijo no no señores, esto no vale porque hay fuera de juego ahí está Raúl Orozco y mira esta, esta gran oportunidad para Cristaldo se lleva el balón solo contra el portero no una vaselina ser. pero <risa> se va por encima del pórtico y claro, se agarra el rostro, se tira al piso al césped esta fue una entrada dura sobre Vizcarra ¿eh? fuerte, es Villagra sobre la humanidad lo enviste al portero, el mejor portero del fútbol boliviano Y no pudo Ahora uno no se explica o uno no entiende Cómo el entrenador de diez Strongs decide sacar a sus dos delanteros O sea, estaba empatando el partido, Oriente defendía más Lo quitas a Triberio, lo quitas a Junior Arias Y le facilitaste el trabajo a Oriente a la hora de defender y consolidar el empate Increíble, ¿eh? increíble para conveniencia de los de 10 strongs, pues ayer Bolívar perdió y eso obviamente les da la tranquilidad y no se siente tanto el peso de este empate, ¿no? eso sin duda alguna. Todavía seguía en el campo de juego Triberio, ya en la segunda parte ingresa el más talentoso, este señor, estamos hablando de Ortega, Ortega tiene que entrar desde el primer minuto, Es en el Siles su presencia es importantísimo, creo que eso no lo, no lo cree el señor Rescalvo el entrenador español, más oportunidades para Díez Trongues. Qué mal partido de Torres, rematando desviado, sin poder controlar el balón, muy impreciso. Torres ha sido lo más bajo del partido de Díez Stronges. Y ahí está, final del compromiso, 0 a 0 en el Estadio Hernando Siles. Bueno. Tampoco se aprovechó del todo, ¿no? Los que estaban obligados a valerse de este empate, algunos jugadores que les reclamaron a Raúl Orozco, pero yo creo que el arbitraje estuvo bien, ¿eh? no, no, no tuvo tantos errores como es habitual. Sí, pero bueno, el arbitraje está tan complicado ahora con el VAR, sí, sí. con eh, los árbitros hechos o oh, eh, más estrictos, cobran hasta lo mínimo. Sí. Claro, porque saben que el VAR les tiene pisando los talones, ¿no? Porque me imagino que árbitro que recurre mucho al VAR es un árbitro que no está llegando a las jugadas. No, incluso hay jugadas donde el árbitro está a metros de la acción. Y el VAR termina contradiciéndolo. Sí, en las decisiones que toman. Por ejemplo, en la excursión de, de Tonino Melgar ayer, el árbitro también está muy cerca de la acción. Entonces, si no es el VAR, hay cosas que no se sancionarían como debería ser. Eso ha quedado claro. Pero, aporta o no aporta el bar aporta aporta pero como tan, es que como es una herramienta utilizada por los mismos árbitros ellos también a la hora de hacer el uso del bar también se equivocan no ese es el problema o sea como que la capacitación no ha sido bien asimilada mm. y los problemas surgen ahí sí, pero a ver comencemos con, <ríe> con lo de Bolívar ah mira ya está un militarista no con la chalina mira. Bien, a un cochabambino, ahí lo saludamos a Diego bien, feliz porque. No, no puede ser, a ver, bueno... por favor, enfóquenlo, a ver, hay un vidrio ahí, por favor. ¿Quién va a ser? Rosen, porfa. La mesa toma ahí al fondo con la F. Este. Queremos saludar a quien el público también extraña un, un poquito. Que, que los saluden. Las mañanas ahí está. Diego Montaño festejando la victoria del albirroco. Sí. Saludos, aviadores Disfrutalo, Diego, porque pocas veces, ¿ah? Pocas veces vas a tener Disfrutalo. esa alegría. Disfrutalo, porque, sí. <ríe> bien, gracias, le mandamos un abrazo a, a Diego. Ya está, las incidencias del partido, así comenzó Bolívar con alguna intención de fuera del área con remates, esta creo que fue la mejor de Tonino Melgar, combinaron con Rodríguez, no pudo Machado, aprovecha para sacar el remate de media distancia y el portero responde ante esa exigencia Jiménez, pero después una superioridad marcada, establecida con situaciones de peligro a favor de Bolívar, pues no la hubo. No sé por qué el señor Beñaz San José manifiesta y sale e indica de que Bolívar fue totalmente superior. Esta es la expulsión, ¿ah? ¿ahí está la expulsión Milton? Y mira, ¿a, cuánto, ¿a qué distancia está el árbitro? Está ahí cerca, está ahí cerca, en efecto lo pisa... Y tienen que ir al bar para. Pero si salta el jugador y cae y termina pisándolo, ¿dónde iba a pisar? O sea, es un buen argumento. ¿no? Es difícil en ese momento cuando se presenta esa sí. situación. Hay quienes logran saltar, quienes no. No lo hizo con mala intención, no. Yo comparto aquello, Milton. ¿eh? Incluso yo creo que el jugador que Melgar nunca supo que lo iba, que estaba por venir. Y barriéndolo Chumacero claro. Yo creo que él no tenía esa idea Simplemente estaba tratando de cubrir el balón Pensando que alguien le iba a tratar de quitar el esférico Y en esa idea pues lo termina pisando a Chumacero ¿no? Y esta es la falta Otra vez volvemos al mismo punto ¿no? está, está, está muy cerca el árbitro Y lanza y cobra tiro tiro libre, ¿no? Y el árbitro le dice no, fue dentro, fue dentro del área grande, así que esto es penal. Cambia su decisión y le da la posibilidad a Bolívar de aumentar en la cuenta a través de Ronnie Fernández, que no tuvo buen partido, se lo devoraron los tres defensores de Bilsterman. Buen planteamiento de Díaz, eso es cierto, le ganó la pulseta de quién es más ratonero y ha quedado claro que Está más fino o a la hora de defender, pues Díaz es más estratega que Beñal. Yo creo que eso ha quedado sentado en estos dos partidos que han jugado, porque en los dos le ha ganado 3 a 1, en Cochabamba y en La Paz. Claro, con un contexto diferente, ¿no? Porque una cosa es que Bolívar sea el favorito y tenga que demostrar ganar el partido, y esta es la falta, ¿eh? la falta de Patricio Rodríguez sobre Pancho, Rodríguez también. Incluso esto era para roja directa, pero le mostraron la segunda amarilla, y ya estaba condicionado desde el primer, desde el minuto 10 que ya tenía la amarilla, la segunda y lo expulsan a Rodríguez. Esto yo no entiendo. Estabas con un hombre menos saltas al segundo tiempo, tienes un jugador que está en el medio campo y que tiene que marcar, ya tiene amarilla, está condicionado, pues había que modificarlo, había que buscar otra alternativa para ayudar a marcar, porque se suponía que ibas a retroceder líneas, lo del señor Peña San José es increíble, este es el tanto de Velázquez, mandando el cabezazo, conectando el cabezazo, buena jugada, pase retrasado, o sea, es una jugada trabajada, ¿no? de táctica y de pizarrón, Penetra y casi pisa línea de fondo Chumacero. Centro al segundo palo. Ferreira que no llega. Sí, el defensor de Wilstermann. Y es el Ahí tenía que llegar el arquero. Para sí. Ese centro, porque si el defensor la tocaba, la metía también. En efecto. ¿eh? Sí, esa era una bola de lampo. Más, ahí está el cabezazo ahora de Adriel Fernández. Otra jugada muy parecida, ¿eh? atacando banda eh, derecha. Derecha donde defiende, izquierda donde ataca. Pero miren, no hay la... o sea, está solo. O sea, Sagredo salió queriendo marcar. La cobertura llega muy tarde. Mira cómo marca Villarruel. Y en el segundo palo tampoco hay quien pueda evitar el cabezazo de Fernández. Chami, eran Bien. dos menos sí. también, eran dos menos. No, claro, claro. claro que Obviamente, sí. si, si no ganaba, pero, si no ganaba con las dos explosiones que el árbitro le dio o le, pero, le generó a Bolívar, eh, si no ganaba Wilstermann, Yo hubiese sea, sido eh, el colmo de los colmos, que no gane con nueve. Claro, pero, o sea, mira la actitud, por ejemplo, en esta jugada, cómo defiende, O sea, yo me voy más que todo a la actitud de los jugadores a la hora de evitar de que Bilstermann termine marcando goles. Este fue anulado por una mano de Bianconi. Te voy, a, te voy a pedir, Milton, que tomes mucha atención a la jugada del tercer gol, porque es cierto que estaba jugando con dos menos. Eso es, está claro, sin duda alguna. Sí, Eso es una ventaja considerable para, el, para el visitante. Sí. Pero mira la actitud de los jugadores y cómo no... Eh, Ponen de sí para poder marcar o sea, y evitar. ¿no desmoralizaría de que... que cada vez eh, tengamos estos problemas? Mira, mira esta, es la, esta, es la, esta es la acción, si no, si no me falla la memoria. Ahí está marcándolo Villarruel. Ahí retrocede, lo observan. Son cuatro contra dos. O sea, no puedes permitir... Volviendo. Si ¿sí? te das cuenta, el defensor no. que no llega a marcar está corriendo y lo llega. A Después a ver, de volver... analicemos otra vez la jugada. Ah. Le gana en velocidad Villarruel que va... A, a intentar apremiar, lo observa, mira, no, lo llegando, observa. Ahora va, lo mira, lo mira, son cuatro contra dos. Nadie Chica permiten que saque y remate de zurda. O sea, yo creo que esa, esas actitudes también no, no, sí, no, sí, no, sí. Es, no es de lo mejor para Bolívar. Es muy reprochable de parte de los fanáticos. Y yo ahí justifico la bronca de la gente sí, de Bolívar. También. A la hora de pedir actitud, ¿no? Es sí. cierto, no no el le vamos a... de emociones, ¿sí? De sí, sí. Sentir. Imagínate que te expulsen dos jugadores, la rabia que genera eso también, genera jugando psicológicamente en el partido, ¿no? Y desmoraliza sí. a los defensores, no los voy a justificar, no deberían, debían tener un trabajo psicológico más importante para claro. evitar que este tipo de hechos te desconcentren, ¿no? Como defensa. Porque, claro, la defensa estaba ya después del segundo gol totalmente o sea, es como desubicada. Si los, sí, es como si los jugadores estuviesen pensando ya de una vez que termine el partido, no vamos a ganar. Es que esa no es la actitud. no es, sí. o sea, Eso se veía en las respuestas defensivas que daba eh, los jugadores de Bolívar, ¿no? Como queriendo que el partido ya termine, que la derrota ya está consumada cuando no debería ser así. Ahora, antes de analizar este partido, sí. yo creo que hay que establecer premisas, ¿no? O sea, primera premisa, Bolívar tiene las mejores condiciones del fútbol boliviano en relación a todos los equipos de la división profesional. Sí. Tiene un centro de entrenamiento de gran nivel, es la plantilla más frondosa a nivel técnico, son los jugadores mejores pagados, o sea, cuando vas a hablar de, de este Bolívar y su rendimiento, inevitablemente tienes que poner esos elementos sobre la mesa. ¿Pasará algo al interior del plantel? Porque el rendimiento del Pato me sorprende desde, que la, desde la llegada de Beñat San José, lo he notado muy relajado. Ya no es el jugador que le ponía el ímpetu cuando jugaba, por ejemplo, con el Brasilero, con... Eh, sabio y... Con Sabio y, y da Costa. con Da Costa, ¿no? Sí, sí, sí. Que él entraba así con una energía, pero era increíble el, es que... la energía con la que él entraba a jugar. Muchas veces energía... Le, lo hacía cometer varios errores, sí. pero se le notaba que entraba a dar alma, vida y corazón. Ahora lo veo muy relajado, entra a jugar muy suave, como que... Y termina haciendo este tipo de cosas que perjudican al equipo, como el, su expulsión en el segundo tiempo. Ahora, desde el punto de vista táctico, lo que te generaban los dos brasileños... O sea, ¿por qué lucía tanto Patricio Rodríguez con los dos brasileños? Porque los dos brasileños eran muy técnicos, o sea... Cuando el balón, por ejemplo, caía sobre los botines de Da Costa, o sea, aguantaba, aguantaba, comenzaba a atraer defensores, entonces los espacios se van liberando y ahí soltaba el balón para que interfiera Patricio Rodríguez. Sí. Y claro, o sea, cuando un jugador tiene tiempo y espacio, pues es bueno, porque tiene la posibilidad de ejecutar y tomar varias decisiones, pero cuando no tienes ese jugador que arrastre tanta marca, sí. entonces ya los espacios pues se te van reduciendo y es ahí donde ya le cuesta más al argentino poder demostrar ahora otra cosa milton eh, ayer el señor cristian díaz sabía qué es lo que tenía que hacer ayer cristian díaz sabía que no perdía nada si es que el partido lo terminaba ganando bolívar no es cierto entonces planificó en función de aquello decidió jugar incluso jugó sin delantero Jugó con Esparza y con John Velázquez, que a propósito es jugador de Bolívar, como dos hombres que tapaban la subida de los dos stoppers. Atrás Chumacero lo correteaba eh, a Patricio Rodríguez. Machado estaba pendiente de Tonino Melgar. En la banda, Robson Dos Santos no le dejaba hacer nada a Roberto Carlos Fernández. O sea, el sistema defensivo que implementó Cristian Díaz le resultó. Ahora que después se den las expulsiones, eso ya era un añadido ya... Eh, claro. Podía haber sucedido dentro de la planificación. O sea, la idea para Bilsterman era vamos a defender, vamos a neutralizar y en el contragolpe a ver si hacemos daño. Claro. Y a ver, ya, la idea era conseguir un empate. Claro. ¿no? Pero eh, las expulsiones se le dieron y, y se el partido. Que ir claro. claro. Es que <ríe> ese ¿Sí? es el punto. O sea, eh, lo que sí también hay que considerar ahora más allá de la, del planteamiento de Cristian Díaz es el hecho de que Bolívar está en una crisis deportiva. Eso es indiscutible. No gana hace cuatro partidos. Eh, recordemos, perdió con Gran Mamoré por 2 a 0. Sí. El, ahí comenzó, creo, todo. ¿no? Ahí comenzó los problemas. Después empató con Always Ready en la Ciudad del Alto. Sí. ¿No es cierto? Perdió eh, en la Libertadores. Perdió en la Libertadores. Y pierde ahora con Bilsterman Y ahora pierde con Bilster. Estamos hablando de que de 12 puntos posibles ha conseguido uno. Nada más, no un, ¿Cuántos goles ha recibido? ha recibido nueve goles en contra. Casi un promedio de, cuánto, de 12. 2,5 goles por partido. ¿No? 2,5 goles por partido, efectividad de puntos conseguidos, 8 de 12 posible, 8%, entonces estamos hablando de que es una crisis y que las soluciones pues tienen que llegar lo antes posible, o sea, ya ha jugado más de 10 partidos, son 12 partidos si no me equivoco, o 13 partidos en lo que va de la temporada, mm. Milton, ¿has visto alguna mejoría? No, más bien al contrario, ¿no? Está yendo para atrás, sí. entonces aquí el que está viviendo en la negación es el señor Marcelo Claure, porque los dirigentes no tocan pito, lo sabemos, no, ellos no van a decidir si se mantiene al frente, si le dan el respaldo, no, aquí claro. es, solamente es uno, ese es el señor Marcelo Claure, eso creo que todos los bolivaristas lo saben. Pero. Bueno, puede haber opiniones y seguramente que las hay, pero al final quien toma la decisión final pero esas... termina siendo el señor Claure, pero la opinión puede haber y las hay, hemos conocido, Seguro, pero es esa... decir, está fallando en esto, algunos que lo apoyan, otros que lo critican y al final la decisión la tendrá claro. tomando Claure, ¿no? Es que la pregunta sería, a lo que tú planteas, ¿qué peso tiene la opinión de algunos dirigentes? Yo creo que nada, ¿eh? como dice Juan, no pesan ni una pipoca, ¿no? Es que esa es la realidad. Eh, es una especie de autocracia, ¿no? Lo de, lo de, lo de Bolívar, donde solamente uno decide. No, eso es lo que creen, ¿no? No, y es así. Para mí es así. Sí, y siempre sí. ha sido así. Incluso o sea, cuando quien estaba... tiene la, la voz final, lo reconozco. Está bien y sí, sí eso hemos notado siempre que es. Pero, pero analizarán claro. Dirá, a ver, ¿qué opina fulano? ¿Qué opina mengano? Y dirá, bueno, al final yo tomo la decisión y eso. Y claro, la decisión que toma siempre va a parecer que es a, a los que han opinado en contra decir, no se toma la opinión de ellos, pero... Ahora, por este tipo de resultados, a, a otros entrenadores en Bolívar los han echado para afuera, ¿eh? pero lo que yo he averiguado, Milton, en torno al, a quienes tienen contacto con el señor Marcelo Claure, es que el señor Marcelo Claure tiene mucha, excesiva, por así decirlo, confianza en Beñat San José. Entonces, pensar en una salida del DT a estas alturas parece difícil. Sí. Muy, muy complicado. Yo Entonces, no considero que no, que no va a salir. Que no va a salir... La fanaticada tendrá que todavía seguir viendo sus partidos, pero lo que más náuseas genera en la fanaticada son sus declaraciones y la falta de autocrítica. Milton, ¿no? Porque ayer volvió a salir o sea, si no viste los penales si no sabes realmente si fue o mejor dicho, las expulsiones si fue o no fue expulsiones, pues no lo menciones y ayer sale el señor Veña San José vuelve a tomar como justificativo el arbitraje mm. y las expulsiones o sea, nadie va a discutir que jugar con dos hombres menos es una ventaja muy importante para el equipo rival sin duda alguna está bien, yo no Pero voy a discutir si no... Que, sean, que no sean penales que no hayan sido rojas, está bien pero ya si le has sacado tú una primera roja a un equipo, para sacarle una segunda tienes que analizar el efecto que eso va a tener. Entonces, si la falta es realmente considerable, deberá asumirse una tarjeta roja. Tiene que haber esos equilibrios y esa también eh, eh, eh, deliberación entre los árbitros. Es decir, a ver, ya ha sacado una. Si le sacas otra más, es casi prácticamente darle el partido al otro equipo. Pero si ha sido justificada la, la, la, está, la Pero debería ser, o sea, debería haber, deber, te digo, debería haber un, un, un, un nivel... ¿Un criterio? Claro, de decir, está bien, la falta ha sido, merece sanción. Será una llamada de atención de decirle, oiga, tienes amarilla y mira esa falta, merecía amarilla, pero... Te, yo estaría influyendo mucho si te saco a vos, entonces una más, así, el más ro, el mínimo roce, te saco roja. Bien, puede, puede, puede ser, puede ser, Milton. porque entiendo tu idea. Si, si le das la segunda roja a un equipo, le estás dando el partido al otro equipo, sí. sí o sí, está bien, ha sido falta, está bien, pero no ha sido una falta de esas descalificadoras que la ha mm. sacado el pie al otro jugador. Ahora, pues, pues es, por ejemplo... Haber esa... esa ese raciocinio un poco de los árbitros. Ahora, por ejemplo, se ha venido quejando el señor Beñazo José del arbitraje. Recordemos que cuando jugaron fuera de casa también le marcaron un penal. ¿Pero por qué le marcan penales? ¿Por qué le expulsan jugadores? ¿Puede ser que algunos sean discutidos, discutido? Sí, compramos aquello. Sí. Pero también es cierto de que los equipos o que los jugadores están siendo muy imprudentes en algunas acciones. Y atrás, cuando los equipos contrarios te llegan a zona de remate donde se supone que es marca hombre a hombre y no marca en zona pues ahí están cometiendo imprecisiones, se están equivocando, ¿por qué? Porque Bolívar defiende mal, esa es una sí. realidad que no, el señor Beñaz San José no la quiere afrontar y no quiere buscar soluciones y quiere justificar la falta de eficacia y la desatención a la zona defensiva echándole la culpa a factores externos. Yo creo que ahí los hinchas de Hay Bolívar de todo, sí. están totalmente de acuerdo, pienso, esta es una impresión que tengo, de que ya a estas alturas pues el lloriqueo del señor Beñá San José ya aburre, aburre ¿no? Aburre a todos los hinchas. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Sí, da, da rabia. Evidentemente habían las faltas, pero como te digo, hay que hacer también un análisis. Lamentablemente siempre el tema arbitral, por una o por otra razón, juega en contra de Bolívar. Bien. Así es que... Esperemos si Juan si Juan aparece, ¿no? Ya, ya si hubiera estado ¿no? sí, <risa> ahorita rompiendo. No sé si Juan perdió Partido el avión igual que, que, que los de... Que igual que, que va a perder el cabello. <risa> a ver qué sucede. Creo que comenzó perdiendo el avión antes de perder la cabellera. Hay mensajes, te cuento. Y te decía, hay mucha ah. gente que está escribiendo sobre este tema. Eh, entenderás la repercusión que genera tremenda apuesta. Sí, el tío Pascual en el 1 a 0... <risa> el tío al ver el 3-1. ¿Qué hiciste, tío? Me ofrezco como peluquero. Ven, eh, cuando ah. quieras. para ahí es un amigo peluquero que quiere ser parte, ¿no? De, sí. de algo. De es que va a ser algo histórico para el periodismo deportivo que Juan se rape. ¿no? ¿Y quién no quiere formar parte de aquello? Claro, ahí hay varios peluqueros seguro que van a querer raparse. Sí, la pelada después va a tener que... ¿Por qué no piensan un, un, un espacio para el deportivo, ¿oh? sí. La pelada con Juan Pastén. Sí, sí. Yo creo que vamos oh, a, vamos la a planificar así. La pelada de Juan Pastén. Así. ¿No? A ver, ¿qué más dice? Sería, sería bueno que Don Juan cumpla su apuesta esta noche, ¿sí? Pienso que sí, pero... Hmm. quienes quieren Entonces, que sea de inmediato. Eso está por verse todavía. Conociendo a Don Juan... Va a sacar Chami. un as sobre el va saca, la manga, O va a sacar ¿no? un as bajo la manga o va sí. a dejar que pase unos días de tensión hasta llegar a un punto en el que o cumple o se corre. Sí, mire, este, este es un mensaje serio, dice. Sobre la apuesta tendría que cumplir el tío Juan porque es un hombre, eh, una persona de palabra. No se vería bien que si no cumpliera, además la apuesta fue pública y tendría que cumplirlo el tío Juan, aunque Yujra tuvo mucha suerte y como dice Shami, debe irse el entrenador de Bolívar, no tiene capacidad para dirigir. Buen comentario, gracias a la gente que nos está mandando sus palabras y sus pensamientos sobre Bolívar y bueno, esta apuesta que Juan tiene que cumplirla, claro, estamos en aquello todos ahí está el talibán por dentro sin llorar talibán si no apostaste es porque sabías que iba a perder tu equipo chapi dice ¿no? tu, tu equipito <ríe> tu equipito bien está bien gracias no es que no hay confianza no no no hay confianza Ah, lo que no falta ahí está la mascota de <ríe> sí. bolívar después del partido del fin de semana no así quedó, quedó ¿no? así quedó Simón deshidratado no sé medio raquítico uh -huh. este esta mascota sí a ver, vamos con más. Cuando apuestas tu melena al Bolívar, no debía hacer eso, jajaja, ja, ja, dice Juana. Ahí. Estará así ahorita. No. Sí, yo creo que... No quiere salir Arrepentido de... de que está, lo está. Yo doy fe de aquello, ¿eh? Sí. Pero veremos, veremos qué pasa. A ver sí, hermano. Ahí está otro de los memes de... Este es un clásico, ¿no? Haciéndose la burla del empate de 10 Strongest. Con Oriente y luego le cae ahí la bañera uh. y el 3 a 1 a favor de Bilserman. Buen meme. Dice, todos somos hijos de Dios, menos diez Trongues y Bolívar, estos son hijos de <risa> Ah, Eso lo hizo Diego, ¿no? Yo creo que eso sí, pues eso, eh, meme, hay una mano. Un meme hay, una mano Diego. hay una mano roja por detrás. Sí, sí, sí, eso lo hizo Diego, estoy seguro. Buen día, saludos, Avia Yala dice, y la foto de celebración post partido en el vestuario... De todo, el, la delegación de Bilsterman. Claro, imagínate lo que implica el ganarle al segundo de la tabla de posiciones para sí. Bilsterman, con la situación en la que se encuentra, es como sí. obtener un título, ¿no? Agua en el desierto, ¿no? Claro. Pobres sedientos, imagínate, ahora sí. están felices. <risas> Encontraron el oasis. Sí. A ver si tenemos más, señor director. Para ya ir termina terminando. Bien, gracias a todos los amigos que nos mandan sus comentarios. Milton, como mira, siempre. Mira. ¡No! Un diseñito especial. Está al estilo ron. Bad Bunny, ¿no? Así son los cortes de Bad Bunny, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> La creatividad está ahí, ¿ah? ¿eh? Los memes que van a salir ahora. <risa> oh, ¿Qué hiciste, Juan? ¿Qué hiciste? Dirían algunos. Claro, ya hermano. Ahora cumplirá o no cumplirá. <risa> Vamos a seguir con esa incertidumbre hasta que aparezca. Don Juan Pastel. Bien, ha sido un placer Milton, nosotros estamos a partir de las 12 con sí. el deporte amateur y todas las disciplinas que se practican en el país y a las 12 y media pues vamos con el análisis de toda esta fecha 10. Vamos a estar entonces haciendo seguimiento, a la invitación a partir de las 12 entonces para que usted tenga los, la mejor información en el número uno de los deportivos. No se pierda el sector nuevo que se viene con la pelada de Juan Pastel, <risa> que seguramente estará analizando... Algunas jugadas polémicas. Gracias, Xami. Ha sido un placer, Milton, como siempre, y a Oscar también. Gracias. Nosotros tenemos que continuar con más, Oscar, y por supuesto hay muchos temas que estaremos abordando. Así es, bueno. Yo igual quiero ver el tema de la rasurada de Juan Pastenga. Claro, a ver, usted que piensa de Oscar a mediodía, pues puede entrar en un programa a presionar. a a la. Ya, ya claro. perfecto, vamos, vamos a presionar ahí entonces. Claro, ya, trato aproveche las circunstancias, ¿ah? ¿eh? Claro, quiero verlo pelado a don Juan.